Vallasolano y hago parte del equipo coordinador del HIPPAT. El HIPPAT es el grupo interinstitucional y comunitario de pesca artesanal del Pacífico Chocuano. Lo más rico de comerse un pescado en Vallasolano es su textura, su, su sabor, lo fresco. O sea, aquí usted come calidad, el pescado tiene diferentes nutrientes, tiene omega 3, tiene muchas proteínas que a uno le sirven para nuestro organismo. La pesca artesanal en, en el municipio de Vallasolano, aparte de ser el principal rincón económico, debemos de conservarlo y hacer uso sostenible de él, ya que nos provee de la principal proteína que tenemos y nos ayuda a tener seguridad alimentaria, por lo cual debemos hacer un uso sostenible para que nuestras generaciones venideras también puedan aprovechar este recurso.